Quizá es porque me siento rara. A cada segundo temo perderte. Aquí, acurrucada en la cama, todo se ve muy grande. Los peluches me miran desde las estanterías. Y desde las alturas parecen más grandes de lo que en realidad son. Por un momento me asusto, pero miro a mi otro lado, en la otra estantería, y allí están mis cuentos. En ellos viven mis heroínas, las que nunca tienen miedo. Entonces, con seguridad, miro a los peluches desafiante. Ellos me miran y parece que se ríen de mí. Tal vez se compadecen. Pero yo cierro otra vez los ojos y finjo que todo va bien. Cuando en realidad no. Quizá es porque me siento rara. Cada segundo temo perderte.